En un contexto donde el fundamentalismo religioso y conservadurismo político crece y vulnera los derechos humanos y donde se reproducen discursos hostiles cargados de violencia, miedo e intolerancia, queremos escuchar las voces del respeto, la justicia y la solidaridad, visibilizando narrativas de personas y grupos que desde diferentes lugares y prácticas religiosas no quieren más excusas para el odio, sino que se disponen a relaciones marcadas por el diálogo, el respeto, la no discriminación y la justicia social. Diálogos impensados, hablemos desde la esperanza, es un espacio seguro de encuentro y diálogo sobre temáticas y experiencias de vida que supondríamos opuestas o que creeríamos difícilmente se sentarían a conversar, pero que tienen en común el trabajo por la defensa de los derechos humanos y de la tierra. Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides al segundo episodio de nuestro podcast Diálogos Impensados, Hablemos desde la Esperanza Producido por el Departamento Ecuménico de Investigaciones Hoy conversaremos sobre el derecho a decidir Para ello me acompañan Nati Vargas, quien es activista feminista por el derecho a decidir Y Ade, quien es una mujer cristiana, biblista Y que además nos contará la historia de su familia y en particular de su hija Respecto al tema de la interrupción del embarazo bueno, muchas gracias, hola a todos, un saludo muy cordial. Es un placer compartir este espacio de diálogos impensados desde la esperanza y porque la vida siempre se vive con esperanza en los cambios, sean estos ideológicos, sean los, la, la esperanza que la persona tenga. Y soy una mujer madre, biblista, cristiana. Trabajé con grupos de apoyo a, a mujeres agredidas. Fue un espacio muy bonito porque a, a, a pesar de que uno trata de ayudar a las mujeres, pues a veces aprendemos de ellas también. Bienvenida y muchas gracias. gracias. Bueno, un placer, saludo a todos. Mi nombre es Nati Vargas, eh, soy mujer sin género. He participado en diferentes espacios de activismo feminista y por la defensa de los derechos humanos, pero soy de profesión trabajadora social. Laboro en acompañamiento y asesoría a mujeres que han pasado por alguna situación de violencia y además también participo en otros espacios de acompañamiento a mujeres desde las espiritualidades y pues eh, muy contenta, ¿verdad?, de estar en, en este espacio. Justo para el diálogo y como decía de creyendo en la esperanza de que es posible compartir, dialogar desde otros espacios donde podamos sentirnos seguras y podamos construir otras posibilidades, ¿verdad? Más desde el encuentro que desde la diferencia. Muchas gracias Nati por estar aquí también. Y bueno, este es un tema complejo y ha sido un tema complejo incluso desde la religión. Hay muchísimos puntos de vista, pero hoy queremos centrarnos en el tema del derecho a decidir de las mujeres. O sea, el tema de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres es muy amplio, pero hoy vamos a hablar sobre este en específico. Y quisiera tal vez empezar con, con Ade, eh, que es una mujer que además es creyente, y que, que nos cuente, para empezar, cómo, se cómo te posicionas vos ante el feminismo, ante el tema del derecho a decidir como una mujer que cree, como una mujer que es practicante de un, en un espacio religioso. Bueno, eh, ante la posición feminista, pues no, no, tal como, como se menciona, feminismo, no tengo una posición, porque eso abarca mucho. Entonces pienso yo que posición en sí no hay, pero pensar en, en el derecho a decidir si tengo una posición. Eh, la mujer tiene derechos de decidir sobre su propio cuerpo, eh, nadie tiene por qué mandar sobre ella en ese sentido pienso que hoy en día la mujer a pesar de, de tener cierta equidad porque no no está en todos los espacios esa equidad sí tiene que tomarse una posición ante ese derecho a decidir nosotros pasamos mucho sufrimiento eh, con mi hija ella fue muy atacada, fue muy, ay, o sea, ya, increíblemente, porque los medios de comunicación y todo hicieron de ella sufrir mucho, pero sobre todo en los espacios de, de decisión, la, la, la criticaron mucho porque ella habló abiertamente de, de haber tomado la decisión sobre su cuerpo y decir, ah, no más, no continúo con este embarazo porque... Aparte de que era un embarazo de alto riesgo, ella la obligaron a, a llegar a término con su embarazo. Y esto fue muy frustrante, mucho dolor, mucha amargura, todo conllevó a muchas cosas. Entonces, eso nos ayudó a posicionarnos fuertemente ante el derecho a decidir. Apoyamos a nuestra hija al 100% y a toda la mujer, a todas las mujeres que tienen esa posición, y instamos también a las que se dejan dominar más por las iglesias, porque yo pienso que la iglesia tiene una posición fuerte en contra del aborto, en contra de todas estas situaciones, porque primero por ideologías, y segundo porque es más fácil, ¿verdad?, manejar a la mujer de esta forma. No me parece que la mujer deba ser manejada o controlada, porque somos seres humanos y también sufrimos. Y no solo nosotros, sino el, el ser que llevamos dentro sufre. Mi hija fue, fue, llevó un proceso muy, muy fuerte. Porque ella, al darse cuenta que su hijo tenía malformaciones y tenía un montón de situaciones en su cuerpo. Ella pidió a los médicos ser intervenida y ellos no procedieron a intervenir. La dejaron llevar a, llegar a término a un embarazo que a los cinco minutos el bebé muere y ella tuvo que pasar todo ese proceso de crecimiento de un bebé que sabía que iba a morir. Entonces, son espacios muy fuertes, espacios de la vida muy, muy fuertes, donde la esperanza parece que no llega. Ay, en este proceso que, que tuviste, ustedes que tuvieron como familia, antes de que esto pasara con tu hija, ¿Ustedes tenían una posición contraria al tema o nunca lo habían conversado, digamos, dentro del, del espacio familiar, incluso desde tu creencia religiosa? ¿Cuál, ¿Cuál era esa forma de pensar antes de que esto sucediera? Bueno, antes de, de, de todo este proceso, siempre he sido de pan, pensamiento muy abierto y siempre he estado creyendo que nosotras las mujeres tenemos derecho a decidir si queremos estar embarazadas o no queremos estar embarazadas. Entonces yo siempre estuve en una posición muy abierta, a pesar de haber sido criada con, desde muy pequeña en la iglesia cristiana. Con una formación muy fuerte en contra de, de hacer lo que tu líder de iglesia dice que es lo conveniente en hacer. Entonces siempre estuve como, como rebelde en ese sentido. Y más ahora con lo de mi hija, pues lógicamente apoyando al 100% a las mujeres que, tienen, que quieren tomar el control sobre su cuerpo. Sí, recordar que en el caso de Costa Rica, eh, el, la solicitud de aborto o de interrupción era legal, porque aquí el 121 establece que si corre peligro la salud de las mujeres, se puede practicar una interrupción y eso no sucedió en este caso. Y de hecho Costa sí, Rica no. tiene dos denuncias ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por este tema. El caso Ana, el caso Aurora... Eh, y bueno, y eso sigue sucediendo en Costa Rica aún hoy a muchas mujeres. Todavía se les sigue negando la posibilidad ante un embarazo que puede ser peligroso para su salud en el amplio sentido de la palabra. Muchas gracias, Ade, por contarnos eso. Igual vamos a seguir conversando sobre el tema porque es un tema muy fuerte. A veces creemos que es solo un tema que pasa por una ideología, pero en realidad pasa por la vivencia de los cuerpos de las mujeres y la, el sufrimiento familiar incluso de ver a una hija que está sufriendo. Y ahora, pues está Nati, que Nati es activista, ¿verdad? Por el derecho a decir, activista feminista en muchos espacios, pero hoy está acá con el sombrero del derecho a decidir. Entonces, Nati, contanos también un poco sobre cómo ha sido tu activismo, e incluso hablemos un poco eh, sobre cómo, cómo te posicionaste a favor del derecho a decidir desde tu propia vivencia y desde eh, tu propia crianza familiar. Bueno, es, es muy interesante, ¿verdad? Y muy importante para mí también estar acá, muy honrada de estar con, con Ade, que nos puede contar toda esta experiencia. Yo fui, yo fui criada en una familia católica, ¿verdad? Eh, pertenezco a una familia católica, eh, tengo un hermano sacerdote con quien estos temas tal vez no se trabajan o no se abordan mucho, porque sí tenemos una posición divergente en cuanto al tema, pero hay un respeto, ¿verdad? A, también a nuestras posiciones eh, desde nuestros diferentes puntos de vista éticos, ideológicos y políticos, pero es muy interesante porque yo siento que yo antes de apalabrarme o de llamarme feminista, fui una, una mujer a favor de la interrupción del embarazo. Hace 18 años, cuando yo era estudiante universitaria y se escuchaba de este tema, eh, hablar de los feminismos o del feminismo no era un tema tan de moda o no estaba tan en boga, ¿verdad?, en los diferentes espacios, sino que era más desde otros lugares. Entonces, yo como estudiante universitaria, conozco este tema gracias a la colectiva por el derecho a decidir, ¿verdad?, que tenía un calendario. Y entonces yo veo un calendario que habla de este tema y a mí me mueve muchísimo, ¿verdad? Como que yo digo, uy, claro, mira, no me lo había cuestionado, tenía 20 años. Entonces era algo también muy nuevo para mí porque además yo venía de ser dirigente eh, juvenil en pastoral social, en pastoral juvenil católica, entonces venía de otro mundo, yo mi escogencia de carrera viene además desde ese lugar, entonces cuando yo entro a la universidad es como una explosión de ideas y de nuevas formas de ver la vida, y lógicamente mi, primer, mi primera idea es salir de la iglesia, ¿verdad? Es como me encuentro como abriendo el conocimiento a un montón de cosas y enfrentándome a todas esas creencias y a todas esas vivencias religiosas, donde lo primero que yo digo es, no, yo me voy a salir de la religión católica, ¿verdad? Porque sentía que eso me impedía tener como otras posiciones y otras visiones. Y yo me encuentro con este calendario que habla sobre el derecho a decidir sobre el cuerpo de las mujeres. Entonces yo creo que eso fue un antes y un después, ¿verdad? Entonces, claro, yo empiezo a investigar mucho sobre el tema, sobre el tema ya del aborto en sí mismo, la interrupción, y creo que eso es lo que me empieza a mí a generar la espinita, de investigar o de reconocer qué son los feminismos, ¿verdad? Y empezar a entender que es tal vez desde esa puesta política, desde esa puesta teórica, que se habla de este tema. Entonces, es muy interesante, ¿verdad? Porque, porque yo siempre digo, bueno, antes de ser feminista, yo estaba por el derecho a decidir, o antes de apalabrarme desde ese lugar. Entonces, este creo que eso me determina en mi ser, ¿verdad?, eh, es muy importante para mí el tema, no solo investigando, sino también como eh, reconociendo la importancia, acompañando, ¿verdad? Eh, todo este tema y lógicamente ya más después en, en los activismos, ¿verdad? Que se vienen en posterior. Tengo como una anécdota que yo he contado también en otros espacios y que es que, por ejemplo, cuando yo en mi familia me posiciono como a favor del aborto o de la interrupción del embarazo, es cuando yo tomo la decisión de salir, de dejar de vivir con mi familia y decidir también tener un espacio más autónomo, lógicamente ya, ya había salido de la universidad, ya tenía mi título y tenía trabajo, entonces podía tomar esta decisión. Entonces, cuando ya tuve la posibilidad de tener una autonomía económica, desde mis posibilidades, porque ya era trabajadora, entonces logro salir de mi casa. Pero entonces también esta posición política, estar a favor de este tema y de las mujeres que toman esta decisión y de los cuerpos feminizados, es que salgo de mi casa. Entonces, también como a nivel, digamos, de mi historia de vida, es muy determinante, más allá de todo el tema de los activismos que hago a favor de, del derecho a decidir de las mujeres sobre sus cuerpos. Claro, y creo que eso es muy interesante lo que estás diciendo, porque me lleva a devolverme a, a Ade y Ade, vos que has estado en espacios religiosos, me gustaría que tal vez nos profundices un poco desde la experiencia de ustedes. Bueno, yo a vos decís, yo era una, siempre he sido alguien muy abierto, abierta para hablar del tema, pero de repente pasa esto en mi familia, ¿verdad? Mi hija se ve. Eh, ante una situación donde ameritaba una interrupción en ese momento de, de su embarazo? ¿Cómo se toma desde el espacio religioso esta posición de parte tuya? ¿Y cómo también utilizar la parte religiosa para sostenerte en ese momento y sostenerse como familia ante algo tan fuerte como eh, decidir interrumpir un embarazo en una sociedad que no lo permite? Mira, yo este, te voy a contar una cosa. Cuando yo entré como estudiante en Biblia, la profesora me dice, ¿y cuál es tu posición en este momento sobre Dios? Y yo, bueno, precisamente yo entré aquí para conocer a Dios, porque no lo conozco. Me han hablado de él y me han dicho que es un Dios fuerte, que es un Dios que castiga, que es un Dios que, que debes hacer tal y tal y tal cosa para quedar, no quedar ni en el infierno, sino que ir al cielo. Ese es famoso sermón de toda la, la religiosidad. O te, o te portas bien y haces las cosas que dice la Biblia, o te portas mal y vas al infierno. Entonces, cuando yo entré a estudiar, yo le dije a la profesora, yo quiero conocer a Dios. Quiero conocer si Dios realmente es bueno o es malo. Dios tiene que tener una posición. Entonces, cuando nos pasa todo esto, nos confrontan muchas personas y nos dicen, ustedes están mal, ustedes están eh, pecando porque están pensando en abortar y eso no se puede, eso es malo. ahí hay una vida. Entonces yo me volví a una amiga que me, me habló muy fuerte. Mira, este, creo que tienes que pensar en tu hija. En ese momento no hay iglesia, no hay ideología, no hay nada. Piensas en tu hija. ¿Cuál es el bienestar de tu hija y cómo vas a salir de todo esto? Entonces... La posición que nosotros tomamos como familia fue apoyarla al 100%, al 100%. Estuvimos con ella en sus llantos, en sus enojos, en sus desvaneceres, en todo momento, porque fue algo muy fuerte. Y luego, la segunda pregunta que dices, ¿cómo, cómo te posicionas a nivel religioso? Con fe, con fe. Esa fue la única forma de permanecer, con fe creyendo que Dios estaba ahí creyendo que él estaba en todo momento con nosotros tomando una decisión o tomando la otra o continuamos o cesaba el embarazo pero no fue cosa de nosotros sino que cosa de los médicos ¿verdad? ahí no, no, no decidimos nosotros no tomamos ninguna decisión porque no se nos permitió decidir pero si hubiera sido por decidir se toma el, de, el derecho de decidir por la vida de mi hija, ahí eso era lo importante, pero gracias a Dios este, las cosas salieron y llegaron a término y aquí estamos, con la esperanza de vivir. Gracias a La fe en este caso ayuda a sostener esta decisión. ¿Verdad? E incluso ayuda a dar calma y sanar en el proceso, porque me imagino que el proceso de sanación de, esta, de este momento ha sido largo, ¿verdad? Largo. De, de recuperarse, de entender qué fue lo que pasó, ¿verdad? Y tal de, vez y de, de, de dejar ir lo que no vamos a poder entender, del por qué los médicos también tomaron decisiones que afectaban el derecho a decidir de tu hija en ese momento. Y también por eso me regreso a Nati. En este caso, ¿por qué? Definitivamente en el activismo eh, hay una reticencia sobre la religión, precisamente porque hay bueno, manifestaciones bastante fuertes en contra, como lo decías vos, ¿sabes? de quienes deciden, ni siquiera pensar que es una posibilidad, ¿verdad? Es malo, es pecado, no debes hacerlo. Entonces, Nati, vos también regresando a que ya habías tenido toda una educación religiosa, digamos, desde la familia, eh, pero que decidís alejarte de, de, la, de la iglesia y de la religión, ¿cómo ves hoy, como activista, que se posiciona eh, el feminismo respecto al papel, o, o cierto feminismo, respecto al papel de la religión en este tema? Bueno, yo creo, ¿verdad?, Este en el tema de el derecho a decidir sobre los cuerpos de las mujeres y cuerpos feminizados eh, no debería de haber una intervención, ¿verdad? De las religiones, ni de las espiritualidades, porque al final es una decisión que es desde la autonomía, ¿verdad? Del cuerpo eh, que está cargando, ¿verdad? Con esta situación, con esta decisión. Eh, creo también que el Estado debe de ser laico y debe garantizar el derecho a decidir de las mujeres. Pero más allá de, de que haya una posición, digamos, religiosa, es porque las mujeres abortan, ¿verdad? Entonces yo creo que aquí más que si estoy a favor o estoy en contra, es el tema de la clandestinidad, es el tema de las condiciones en las que mujeres, las mujeres abortan es el trauma que muchas mujeres sufren por esta condición que se les obliga a abortar, ¿verdad? Entonces, eh, si bien, ¿verdad?, yo creo que no debería de haber una posición ¿verdad? religiosa que intervenga, creo que es también una decisión, de, creo que, perdón, también se debe de garantizar. Entonces, más allá de la religión, hay una violación a los derechos desde los estados al no garantizar las condiciones adecuadas para que las mujeres lo hagan, ¿verdad? Entonces, eh, el tema es cómo las religiones intervienen en decisiones que deberían de darse desde, la, desde, desde, desde, desde una posición laica, ¿verdad? Uh -huh. eh, para que no haya una interrupción en el sentido, digamos, de la decisión, ¿verdad? Porque si no hay posibilidades reales para que las mujeres tomen esta decisión, lógicamente entran otra serie de condicionamientos, ¿verdad? Ideológicos, religiosos, pero también políticos, ¿verdad? Porque si vos no solo es por si perteneces a una religión, es si perteneces a cierto también partido político. O, ¿verdad? Si lo quieres hacer sin que nadie se dé cuenta, pero no tienes esas condiciones, verdad de redes de apoyo, de información segura, entonces, ¿de qué manera lo vas a hacer? Entonces, te está poniendo al fin, al fin y al cabo, lo que está en juego son las vidas de las mujeres y los cuerpos feminizados que quieren acceder a una interrupción del embarazo. Entonces, yo creo que, ¿verdad?, más allá de entrar en una polémica de, eh, de cuál es la posición de la religión, yo creo que, que tanto ADE como yo, ¿verdad?, y creo que muchas mujeres... Apoyan el tema de la interrupción y justamente, ¿verdad? Por eso hay movimientos en Latinoamérica, ¿verdad? De católicas por el derecho a decidir, por ejemplo, ¿verdad? Yo estuve investigando de algunos países donde se da esto, ¿verdad? Que por ejemplo, está, eh, bueno, está en Bolivia, está en Argentina, está en Brasil, está en Colombia, está en México, ¿verdad? Que son precisamente mujeres de fe. Mujeres que creen también en su religión, que tienen una posición verdad este, espiritual desde ese lugar y que aún así ellas también defienden el derecho a decidir de las mujeres porque creen fielmente que la religión no debe intervenir en las decisiones personales y de la autonomía de las mujeres y los cuerpos que así lo deciden. Y creo que esto me da pie para hacerles una pregunta a ambas de algo que dijo Nati. Siempre hay como una percepción de que quienes abortan o deciden abortar son ciertos tipos de mujeres. Pero entonces mi pregunta va, ¿las mujeres cristianas abortan? Mira, yo creo que, que deben haber mujeres que abortan, mujeres cristianas que abortan. Así como Nati dice que ella se salió de esa zona de confort porque tenía un pensamiento diferente, Pienso que en, en, en el ámbito cristiano, en el ámbito religioso, habemos muchas, muchas mujeres que pensamos diferente y no por eso somos malas o somos libertinas o, o, o, o estamos del otro lado desechadas, ¿no? Al contrario, este, en mi tesis yo hablé del derecho a decidir sobre el, el texto bíblico Génesis 38. Tamar toma la decisión de quedar embarazada, no de abortar, de quedar embarazada, porque ella fue desechada como mujer. En los textos bíblicos las mujeres que no estaban casadas eran desechadas, eran mujeres sin imagen, sin identidad. Entonces ella se posicionó y tomó la decisión de tener un hijo de su suegro para tomar la posición en esa familia. Entonces, los derechos a decidir no, no, no, no necesariamente son el, el, el decidir una cosa negativa, puede ser una cosa positiva, ¿verdad? Y me encantó ese texto bíblico porque me ayudó a, a despejar ese montón de ideas que, que el ser humano tiene sobre la mujer. La mujer tiene el derecho a tomar decisiones buenas, tomar decisiones malas, o tal vez no malas, sino que tomen otra dirección. Qué, qué bueno decir qué importante lo que dice Ade, ¿verdad? Eh, porque igual así como vos decís, ¿verdad? Que yo en algún momento me salí de la religión y es muy interesante porque claro, mi primer posición política fue como, ay, no soy atea, ¿verdad? Y hoy por hoy, desde hace aproximadamente 12 años, yo estoy en el camino de la espiritualidad, ¿verdad? Porque también encontré, ¿verdad? Como desde mis activismos, pero también desde mi... Eh, vivencia verdad de los de, de mi vida como mujer como cuerpo feminizado como feminista que necesitaba también llenar como esa parte desde otro lugar verdad tal vez desde una espiritualidad alternativa pero que al fin y al cabo eh, ya no es como no creo en nada <risa> sino ahora es más bien desde donde yo lo vivo con mis creencias y desde yo es donde yo esté cómoda verdad y entonces como ahora también eh, creo, ¿verdad?, que hay muchas formas de vivir, ¿verdad?, las religiones y las espiritualidades. Eh, y a mí me llama mucho también la atención y me parece importante apuntar a lo que dice Ade, que cuando hablamos del derecho a decidir no estamos hablando solo del tema del aborto y de la interrupción, sino es también en la maternidad, ¿verdad?, sino en, en que las maternidades sean deseadas que las mujeres puedan de, decidirlo, no verlo como un destino, ¿verdad? Que tenemos por, por el que tenemos que cumplir y que lo tenemos que hacer y, y también digamos pensar en que las mujeres que deciden maternar y que deciden ser madres puedan tener condiciones adecuadas en el embarazo, que no sean violentadas durante la gestación, que tengan partos seguros, partos respetados, ¿verdad? Partos humanizados que sean comprendidas en sus periodos de postparto, que tengan el acompañamiento seguro y necesario, ¿verdad? Así como, como esto también pueda pasar si una mujer no decide hacerlo, si una mujer también lo decide hacer, que lo tenga un espacio seguro, que como sociedad, ¿verdad? Podamos garantizar el cuido y el acompañamiento, sea cual sea la decisión que la mujer tome en torno a este tema. Sobre si las mujeres... ¿Cristianas abortan? Yo creo que sí, ¿verdad? Eh, creo que no es un tema que es solo de mujeres eh, eh, que no creen o que sean mujeres, ¿verdad? Que, que tengan diferentes posiciones o que solo lo hagan las mujeres feministas, no lo creo. Creo que lo hace cualquier mujer y buscan la información, ¿verdad? De cómo hacerlo. Eh, mi abuela era partera y también sé que mi abuela, aunque no hablaba mucho del tema y que es un gran tabú dentro de mi familia, también acompañaba a mujeres en la decisión cuando no querían parir, y ella era una mujer católica, y era una mujer eh, verdad de fe, era una mujer que rezaba y todo, pero estoy segura que también desde sus convicciones ella acompañaba en ese lugar, como también crió, eh, hijas de otras mujeres que decían, no puedo hacerme cargo, ¿verdad? Por tal o cual lugar, mi, mi abuela crió a tres, tres mujeres, además mujeres así, ¿verdad? Una con discapacidad y, y dos que, que son parte de mi familia, porque también en ese momento esas eran las posibilidades, ¿verdad? Era como también yo lo tenía y si de pronto si ella era la partera y le decía, me lo puedes cuidar, mi abuela se las dejaba. Y en sus posibilidades, cuando lo pudo hacer, lo hizo también desde las condiciones de pobreza en las que ella vivía. Y también sé que cuando una mujer se le acercó y le dijo, no quiero tenerlo, también ella la acompañó, ¿verdad? Desde la clandestinidad y desde las formas en las que ella lo pudo hacer hace 50 años, pero se hace, ¿verdad? Entonces es, el punto es que no importa la religión, no importa la creencia, no importa el estatus económico, no importa la clase social. Si una mujer, un cuerpo feminizado, eh, quiere decidir sobre su cuerpo, lo va a hacer. Las mujeres, muchas, de muchos lugares, de muchas condiciones, de muchos países, de muchas edades, están tomando la decisión de ser o no madres. En el momento en que nosotros, o alguien dice que eso no es así, también dejamos de hablar de las condiciones por las que toman esas decisiones, que también son muy diversas. ¿verdad? Por ejemplo, Ade nos habla de la decisión por un tema de salud, que es una de las causas por las que una mujer puede tomar la decisión, mira, no puedo continuar este embarazo por esta condición de salud, no porque yo no quiero ser mamá, y otras toman decisiones por múltiples razones. Creo que también, ahora viendo que, que Nati también dice que hay muchas cosas en las que pueden coincidir y que coinciden en este diálogo, quisiera también hablar un poco sobre ese esas conversaciones que pueden darse desde la religión y el activismo feminista a favor del derecho a decidir de las mujeres. ¿Qué diálogos deberíamos estar teniendo hoy entre estas dos posturas que parecen ser tan diferentes entre sí o que nos han hecho creer que son distintas para que se unan a favor del derecho a decidir de las mujeres? Bueno, parece que el diálogo a veces se torna conflictivo, ¿verdad? Más en ambientes religiosos. Es un, es un tema que todavía continúa siendo tabú, aunque ha sido más tocado, más perpetrado en, este, en estos últimos años por diversas situaciones, la iglesia se mantiene con, ese, con esa ideología de pecado, con esa ideología de, de, de, de, de que la mujer debe y tiene que tener a sus hijos y cuidar de sus hijos. Es un tema muy difícil, pero... Creo que sí hay espacios y se pueden abrir espacios. Nosotros en la, en la universidad este, hay mucho diálogo, mucho diálogo donde se promueve y se, se insta a las mujeres a tomar decisiones. Yo pienso que sí debemos hacer, las que estamos a cargo, debemos, debemos continuar con el diálogo, abrir diferentes espacios a las mujeres donde ellas puedan Tener la confianza de que van a ser escuchadas, tener la confianza de que no se les va a criticar, de tener la confianza de que hay mujeres similares a ellas, que no están solas. Y como decía Nati, espacios desde eh, las ideologías, las diversas ideologías para promover y continuar con, con mejoras para todo este tipo de, de, de problemática, ¿verdad? No solo en los espacios religiosos, solo hay personas conservadoras, también hay personas que están dispuestas a hablar desde las religiosidades de los derechos humanos. Uh -huh. pues ahora sí, no. Bueno, yo creo que este tema es como muy importante de cómo podemos generar diálogo. Yo creo que hay diálogo desde el momento en el que no hay un cuestionamiento a las mujeres sobre su religión, en cuanto al derecho a decidir, ¿verdad? Es cuando nos abrimos a la posibilidad de no decir, por ser una mujer cristiana, no podés eh, opinar en el tema, ¿verdad? Creo que hay un diálogo cuando se acompaña sin preguntarle a una mujer cuál es su religión, ¿verdad? Creo que también cuando se logra articular con espacios como eh, las católicas por el derecho a decidir, en Costa Rica, me recuerdo que también hubo, porque sí creo que ya no está, una colectiva que se llamaba las hijas de la negrita, que justo eran mujeres eh, de fe, ¿verdad? Se llamaban así, que también apoyaban, ¿verdad? Y ellas como que reivindicaban la figura de la negrita o de la negra de Los Ángeles, ¿verdad? Como una figura que no solo pertenecía a la religión, sino que pertenecía a las mujeres y a mujeres que estaban a favor del derecho a decidir. Eh, yo creo que que hay también muchos espacios que necesitan abrirse también, o sea, creo que desde los feminismos necesitamos abordar más el tema de las interrupciones y el acompañamiento que se da a las mujeres desde las espiritualidades, yo, verdad, que, que, que también, verdad, me muevo como en estos otros espacios, verdad, de espiritualidades donde hay muchas mujeres, que se dicen feministas, pero también hay muchas mujeres que no y no son religiosas, ¿verdad? No pertenecen a ninguna religión, pero sí están haciendo procesos de sanación, ¿verdad? De las diferentes violencias que les han pasado por el cuerpo y, ¿verdad? Un tema que yo he identificado es que hay una necesidad de romper el tabú. Hay una necesidad de romper los estereotipos. Hay una necesidad de sanar las violencias. Hay una necesidad de sanar la soledad por la que tuvieron que atravesar un embarazo no deseado o necesidad de sanar el haber pasado por un aborto. Hay una necesidad de romper el silencio y de poder apalabrar y decir yo me hice una interrupción de un embarazo o yo eh, no me siento cómoda en mi maternidad o necesito a alguien que me, que me acompañe, y yo siento que también ese es un trabajo que tenemos que hacer, no solo desde los feminismos, ¿verdad?, cómo acompañamos estos procesos, entendiendo la sanación como una práctica también decolonial, ¿verdad?, y que no es un término solo utilizado desde las religiones, sino porque también como estos cuerpos, ¿verdad?, que han pasado por tantas situaciones de violencia en el patriarcado como muchas mujeres que pasan por un aborto se convierte en un, en un hecho traumático en sus vidas como muchas mujeres que pasan violencia obstétrica en sus partes eh, también verdad, generan un, un trauma o generan una condición psicológica que necesita ser abordada verdad, desde la emocionalidad pero también desde la espiritualidad entonces creo que ahí es donde podemos generar esos lazos y podemos encontrar esas coincidencias de abordaje, ¿verdad? De cómo acompañar más esto rompiendo el tabú. Porque queramos o no, siguen ciertos temas que están ahí, ¿verdad? Como ocultos, de los que no se mm habla. -hmm. Y entonces yo creo que también ahí no sé qué piensa de verdad sobre esto y si ella también cree que, que, que podemos hacer muchos enlaces y muchos trabajos en conjunto, nos definamos o no. Eh, como mujeres feministas, sino también como un movimiento de mujeres más amplio que, que, que pensamos y que creemos eh, que las mujeres pueden decidir. Claro que sí. Pensaba yo en, en, en una, una enseñanza que nos dieron de las ollas vacías las mujeres peruanas, pues, que se unieron todas porque había hambre en, el, en la comunidad. Entonces todas se unieron a cocinar eh, en, una, en un lugar comunal y daban de comer a sus hijos y todos recogían dinero y, o recogían comida, así como, como se hizo en la repartición de los panes y los peces. Fue algo en comunidad, no fue que Jesús hizo el milagro y cayeron un montón de panes y peces, sino que hubo una comunidad que acercó sus panes y sus peces, poquitos de comida que tenía y, y, y comieron mil. Pero hoy en día las mujeres tenemos que unirnos, unirnos y hacer esa comunidad, ese diálogo interreligioso donde todas podamos encontrarnos, donde puedan, todas podamos hablar y compartir eh, experiencias y como decía Nati, este, sin criticar, sin juzgar sino es un acompañamiento donde todas sintamos que tenemos eh, algo en común, uh -huh. que es nuestro cuerpo, ¿verdad? Muchas gracias por, por este cierre tan maravilloso. Creo que sí, a veces nos hace falta mucho tener espacios de diálogo para encontrar eh, discursos que, que nos han dicho que no pueden coincidir. De hecho, por eso se llama Diálogos Impensados este podcast. O sea, es... ¿Cómo vamos a construir esos espacios de los que ustedes hablan para también quitarnos cualquier estereotipo que tengamos o de las mujeres feministas o de las mujeres que están en espacios religiosos? También dar la oportunidad de escucharnos desde nuestras propias cosmovisiones, ¿verdad? O visiones del mundo, eh, de nuestras creencias o no, o no creencias de la vida. ¿Verdad? Que a veces eso nos separa muchísimo el pensar que una persona que está en espacios religiosos no puede hablar de este tema, ¿verdad? Porque a priori pensamos que nos va a hablar desde un lugar prejuicioso o conservador o fundamentalista o pensar que una mujer feminista no es capaz de escuchar a una mujer que está en un espacio religioso porque es fanática, porque no puede escuchar, porque está cegada por su, sus posiciones ideológicas. Y es de repente darnos cuenta que en realidad tenemos muchas cosas en común y que podemos luchar desde nuestros propios discursos, nuestras propias visiones del mundo para mejorar las condiciones de vida de las mujeres. Yo quiero agradecerles de parte del Departamento Ecuménico de Investigaciones por habernos acompañado hoy. Esto es un tema súper amplio, ¿verdad? Como ustedes mismos lo han dicho durante toda esta conversación, pero creo que es un buen comienzo, ¿verdad? Para dejar la espinita. No solo en mujeres que pertenecen a espacios religiosos, sino en, en compañeras activistas feministas que nos escuchen. Y les agradezco un montón haber estado acá, eh, compartir sus experiencias de vida y abrir sus corazones también a contarnos su historia. Muchísimas gracias. Ha sido un honor que nos hayan tomado en cuenta. Es interesante compartir con una persona feminista y, y ver sus puntos de vista. Espero que, que Nati haya tomado nota de mis puntos de vista, que no son 100% afanados sobre el tema religioso, sino amplio, abierto. Eh, y habemos muchas mujeres que pensamos así, pensamos diferente, pensamos en nosotras mismas. Gracias por invitarnos. Muchas gracias Nati, muchas gracias Ade, muchas gracias al Day por generar estos diálogos, estos encuentros para vernos, ¿verdad? Desde la diversidad de sentires, de pensares, de espiritualidades, de vivencias. Eh, gracias también por permitirnos vernos en el encuentro. Y bueno, yo creo fielmente que las religiones y las espiritualidades son tan amplias y tan diversas como somos las mujeres y los cuerpos de, feminizados y que desde de esa amplitud tenemos la posibilidad de crear y de construir esperanza, de crear y de construir, de construir nuevos escenarios donde no estemos divididas, sino donde podamos estar juntas en esos puntos en los que creemos que, que podemos trabajar. Entonces, muchas gracias por este espacio tan hermoso. Yo también estoy muy contenta y, y qué bonito poder hablar, ¿verdad? También desde nuestras historias personales, desde nuestras vivencias y desde quienes somos. Nos despedimos y encontramos en nuestro próximo episodio de Diálogos Impensados. Compartan los episodios y síganos en Spotify, YouTube y Archive.org. Diálogos impensados, hablemos desde la esperanza, es una producción del Departamento Ecuménico de Investigación.